Arriba, ¿Cómo? No te veo, tío. Hay uno ahí, ¿cómo? que No, no, veo, eh. no, no, uno ahí. no, no, no, Ahí, no, no, no, no, no, no, que no, no te lo digas ya, que estaba con él, que me pegaron dos tiros a través de esa mierda. Que me mataron. Yo entro por la puerta. Hay no que al frente. Arriba, no ¿tú? Yo entro está por la puerta contigo, papelito enfrente, Vale. Si son por no tengo. Ahí pues yo ha sonado ah, como si hubiese disparado una pistola te lo juro. Bueno, bro, pero tienes algo contra mi sniper, bro. Pero es que yo suena como una guerra. Los dos de los snippers de Bangor son enfadados. ¿Eh? ¿Mm? El árbol que lo hago yo solo, que ¿eh, cabrones. Claro, bro. Así me gusta. Trabajo de negro. <risa> Ya vengo, bro, tranquilo, aquí estoy yo para saludarte. ¿Trabajo de qué has dicho? No. ¿De negro? Ahora sí, trabajo de negro. Racista. Ah, yo sí, bro, tienes un problema. Sí, muy bien. Bro, vengo de Venezuela, quiero que tú le estás Anda, pon el especialista, chavales, comérmela. Qué rato, sí. Mira que yo me auto. Uh, y yo gané dos partidas. <risa> dos partidas y fue el que más kill hizo ahora. Más caro el me ha, Oye, me, ha caído, ¿sí? me ha caído un tío, chicos, chico. Ahora son 6.000. Pero no ahora, tío. Antes eran 4.000, ¿no? Super soldado. Cuando saliera, cuando saliera, hemos cambiado. Traque tú, no? Vamos guau, Si no utilizas, no utilizas. Atropellado. Hay uno por dentro. Sí. Va tiro, a perdón. Te a V Hay uno ahí. ¿Cómo? Pero... todos aquí, gente. Eran dos, aquí uno campeando, tío. Qué guapo. silencio? No, porque todos los montitos uh -huh. están por abajo. No, no, no, no, no. Sí, sí, aquí más adelante? Pero, tío, uh -huh. no adelante. Me lo no me lo puedo uh -huh. morir. Perdón, perdón. ¿Qué sin que Sinceramente. Está cracked, Está bajado. Un tiro, está un tiro, bro. A oh, que quitarle 20? Este ya no me lo quita. Yo... Ese no era, eh. Pero ese no era el del edificio. Creo que dice que va... ¿Oye? Joder, este como <risa> <risa> <risa> Las escopetas. <risa> Tendrías que abrirte... No, en... te fenomenas. No, Aquí tiene cosas, si quiere. Bro, es que le he disparado, es que tiene demasiada distancia esto también, bro, le he disparado desde... Sí, sí, el, de... la, el, el problema es el tío. rango, tío. O sea, de cerca está bien que mate, pero de, de lejos, tío, es que pega una hostias. Esto está, está aquí abajo. ¿Cómo no eres, por <risa> UAB, ¿Qué, es ¿Qué es falso? Está en la esquina de abajo a la izquierda, papel. No, se mueve eso está ahí. ¿Dónde está, bro? Voy a por él. Madre con tu estampa. Eh, gente, gente, arriba, gente, arriba, chaval, gente, arriba, venimos, venimos, con Fatama. Es el Bounty. No vayas por ahí, papel, porque van a estar esperando. Creo que no. Abajo la puerta. Craque, craque la puerta. Abatido. Ah, tío. ¿Bueno? Tienes que ir ahora. Encima mía, eh. ¿Se le ve el de encima abatido abatido tío de encima tuyo. mía, chicos, atrás mía. Tienes que venir, Edu. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿No se metió en la casa? Está pinchando, está pinchando aquí, entro, te de de aquí de de dentro, está de pinchando aquí dentro se metió dentro de la casa dentro. se metió dentro de la casa nada se, metió, ¿se va ha dentro de derecha derecha este que es la izquierda robada ahora eh? qué ya ese sí ya quedó, nada, ¿también? ¿También? ¿También no tengo balas, está solo, una balas está ah, se Me, pero me llega problema. a robar otro y me cabreo, pero ese si es su papel, me da igual Porque como le he no no no A la gente, eh. me gusta, ¿eh? Están unos probaciones. Legal. De la vida. Dejadme los es mío, perros. Que no es mío, coño. Sí, sí. Casi, casi es tuyo, bro. A ver, que yo soy mejor franco que tú, bro. Ahí dentro me tienen una habitación, tío. Y luego me despierto. Hay bueno. mucha gente en Vilas, ¿no? Porque acabo de cruzarla entero. Aquí dentro, gente. Extra bueno. mío, vaya. <risa> Todo yo bro? Ah, un esco escopeta suiza, escopeta suiza, bro, claro ¿Escopeta suiza, Escopeta suiza. ¿no? Madre mía, confianza demasiado, que no le derecha, derecha No aquí dentro ¿Esto es ah, de la tío derecha? Tío, vale, está bien Ok, para otro más izquierdo Aquí de este Madre mía, tío, qué puto ¿Puedo echar aquí? Aquí había uno... Un? ¿no? ¿eh? Es que había otro, tío. Yo sabía que había otro aquí. Ay, ya lo había escuchado disparar, pero no sé... Estaba aquí en el techo. Sí, sí, acaba de caer. ¿Dónde? acaba de caer. ¡Bum! ¡Abatido! ¡Abatido! No ¡Estaba tirando a nadie! Hey, estoy, está corriendo, un tío, por ahí. ¿Qué haciendo el imbécil? No estaba haciendo nada Se ha marcado yo uno, eh, revivido no Vale. Está va corriendo para allá. ¿A dónde está? el gulag. uno? ahí el uno. tocado? No, no, no, no, pero sea, que hagas el armas. Ay, que mal, que mal. Es que no me salió la alarma del ahora bro. Hay un sniper por allá no arriba, papel, a la izquierda. Voy. Más arriba, más arriba de la marca se hay un sniper. Y cabrón, como no dice nada, eh. A ver si se lo he marcado, él. Al, va a buscar a él. Arriba, arriba, arriba. Lo puedo, ver. No, no, no, no, no, no está a, a, a la derecha, está a la derecha, está a la derecha. ¿Lo veo? No. Tío, me cago en Dios si me mata, tío. Sí, está reventado. Joder, te cubriendo. Tío, tío? Mira, pues mira que te estaba cubriendo, eh, te lo juro. Nada de huevo. El otro creo que es que estábamos para la derecha. ¿Y el ahí la mientras me eh, Detrás de esa piedra. la piedra? Ahí sí, sí, está. Lo, lo ve, lo ve, Al frente. ¿Qué hay? ¿cómo se te va la mira, eh, Darnes? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> qué suerte, qué <risa> suerte que el otro no te va a Que si me va la mira, el qué con el que, cuando te apunta, coño, que cuando te, te estás disparando, se te va a mirar para arriba, no puedes disparar Ya lo sé, ya lo sé Pero era el último, quería hacerme algo guapo, tío Ch Mira el vida mi y mira el vuestro, ¿eh, cabrones? <risa> ¿Querías hacerte <tú> un <risa> LF4? Ya me jodería, macho A ver, el daño, ah, bueno, cállate la boca El Edu que es malísimo, tío ah, Cállate la boca Es un botardo, en verdad, el Edu, eh. o sea, no sé Soy el único que lo ve Malísimo Estoy muy malo, bro. Por eso gané el 1 vs 1 contra ti. Me queda toda la vida esperando. Toda la puta vida ahora. Cómprete el, el Vanguardia y hacemos un 1 vs 1. Y ya está, toma por culo. Y te voy a mear, joder, es que te voy a mear. Ya, eso dijiste la última vez. Como lo compre una semana practicando y cojo... ¡buah! ¿Una semana chaval. practicando? ¿Necesitas tanto tiempo? Madre mía, qué bueno. Hombre, chaval, vamos a ser acostumbrados. Eh, cojo una semana y te bien, nene. <risa>